Omar, yo creo que la alegría más grande que puede sentir, que podemos sentir todos, es tirarnos a una sola voz a que le quiten todo ese dinero que esos ladrones tienen para paliar un poco la situación, los lo 30 mil que tiene Camacho, los 87 mil que tiene Félix Bautista, todos los millones y esos aviones que tiene Gonzalo. Eso sería lo mejor. Yo creo que aguantaríamos hasta hambre y de todo si le quitamos ese pero dinero pero te voy a ser honesto no Franklin el que pudiera hacer eso no va a ganar que Guillermo Moreno porque yo me reí demen dos minutos ahora para yo comentar algo yo me reí con Gonzalo Castillo señores diciendo que un gobierno de Gonzalo iba a atacar la corrupción lo que tiene que dar risa a eso, ¿saben por qué? porque Gonzalo es parte de esa corrupción Gonzalo ha estado en el gobierno y el PLD no ataca la corrupción, al contrario, el PLD la apaña, la protege la corrupción. Entonces no es verdad que Gonzalo, que es parte del problema de la corrupción, eh, porque ha estado hablando cosas. Mira, hasta gracias a Salazar, que yo lo dije aquí, cuando Gonzalo habló de que iba a construirse mi vivienda. En los ocho años, ¿tú sabes cuántas viviendas va a terminar construyendo Danilo Medina? 2700 en ocho años. ¿Cómo diablo? Entonces, eh, ella puso, pero ni 12 años que tuviera, se puede construir si en mi vivienda, se engañando al pueblo. Entonces, eso de atacar la corrupción, el único, porque ni Luis Abinader, vamos a estar claros en eso, el único porque lo ha demostrado con hecho. Cuando era fiscal, que metió preso al papá de Quique Antún, porque acabó en la lotería, siendo fiscal Guillermo Moreno. Iba a meter preso a Balaguer por la muerte de Orlando Martínez y iba a interrogar a Balaguer Y lo detuvieron en la casa de Balaguer O sea, Guillermo Moreno es creíble Porque Guillermo Moreno Cuando fue fiscal demostró Que no le tembló el pulso Pero después ninguno de esos pueden hablar De ataque que la corrupción La corrupción va a seguir igualita Para que estemos claros en eso igualita Pero no, pero es imposible No llamable llamable a Y el otro, y el otro Es lo mismo es lo mismo porque uno no puede venir aquí a, a, a engañarte. Mira, ayer yo presenté un empresario que en bono solamente el gobierno le ha dado más de 2 mil millones de pesos. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Si Luis Abinadegara va a tener ese, un empresario igual que está metiendo cuarto para la campaña y después va a querer sacarlo de él. Claro, sí. Eso es así. Porque son partidos clientelistas. Partidos que son empresas Y hay que decirlo así Ah pues tú crees que el es que mete 50 o 100 millones de pesos En una campaña Es porque es un Juan Pablo Duarte Es por amor al arte Es porque si mete 100 millones quiere sacar 5 mil No eso, eso es así Entonces yo no puedo venir a engañar a este pueblo Yo no puedo venir a engañar a este pueblo Ahora claro está Como digo una cosa digo la otra el PLD tiene que salir del poder por el bien de esta sociedad, por el bien de esta democracia y por, por el futuro. Porque es que el PLD lo ha dañado todo. El PLD lo ha dañado todo en términos de corrupción, en términos de institución. El PLD no puede seguir porque se jode este país. El PLD dura. se queda en el poder de que, que ganaron unas elecciones que no las ganan legalmente. El PLD nada más gana por fraude. Porque todo eso que está haciendo es fraude eh, eh, Salir de noche a hacer campaña Mientras la oposición no puede eh, eh, Usar los recursos del Estado Para este tipo estarlo dando Y que en gas y en cosas Lo que uno paga de impuestos Eso es fraude Como es fraude muchísimas cosas más que los peledeístas están haciendo Y entonces Usted puede ser peledeísta Yo le respeto al que es Es un derecho que tiene Pero ese partido Ha colapsado señores ¿Quién iba a imaginar que un partido fundado por Juan Bosch, Juan Bosch que hablaba de círculo de estudio, que hablaba de Juan Pablo Duarte, que hablaba de ideas Tiene un candidato que anda regando salchichón, que anda regando en Una cosa pues una cosa vergonzosa Ahí no hay en ese cerebro idea Entonces están frente a un pueblo Por un lado ignorante y por un lado lleno de miseria Que acepta todo eso Eso, en cualquier parte del mundo, ven una cosa así y, y quedan, hay un candidato que no va a un debate, porque no puede plantear ideas, no, no puede plantear nada, porque si le preguntas va a quedar mal, y sale con la famosa consalada, estaba sacando una cuenta y terminó con una enredadera que yo no había visto una cosa así, no, que di tantas, 175 mil mascarillas por un lado, y lo... Eso hace 175, una locura. Pero yo he dicho que este, este pueblo, de este pueblo yo no me sorprendo de nada. Porque este pueblo votó por Balaguer diciendo Balaguer que estaba ciego y vuelto una momia. Y Balaguer después de eso duró 10 años gobernando este país con 94 años de edad. Que los europeos y los de países civilizados que vean una cosa así, dicen coño pero ¿y qué país del diablo es ese? pero votó por Hipólito Mejía, que Hipólito Mejía en una entrevista le dijo a Calderón, que ahora senador de ASUA, Juan Bolívar le preguntó, ¿y de dónde van a salir ese dinero Hipólito para ustedes hacer eso que ustedes están planteando? Calderón, Calderón, dile de dónde va a salir. oye, él, él es el candidato que va a ser presidente, y la gente votó por ese hombre, y ese hombre fue presidente, entonces yo no me sorprendo que un loco como Gonzalo sea presidente de este país, yo no me sorprendo de eso, porque este pueblo es así, Aureñita me preguntó, yo de este pueblo no descarto nada, nada de nada.